En este vídeo vamos a mostrar eh, eh, el uso de la generalización, como se debe de usar la generalización para demostrar algunas propiedades de los programas. En concreto, vamos a ver la equivalencia entre dos definiciones de la función inversa, la inversa sin acumulador, la inversa con acumulador. Y como siempre, Vamos a empezar recordando lo que se vio en la asignatura de primero, cómo se hizo a mano y después la cuestión es formalizarlo en lea. Bien, en la asignatura de primero, en el tema 8, el apartado 4 era sobre equivalencia de funciones. Y aquí tenemos las dos definiciones de inversa que vamos a demostrar que son equivalentes. Bien, eh, la primera definición para invertir una lista, pues usamos dos ecuaciones. Si la lista es vacía, nos da la lista vacía y si no es vacía tendrá un primer elemento x y un resto xs. ¿Cómo se calcula la inversa? Calculamos la inversa del resto y al final añadimos el, el primer elemento. Otra forma de definirlo, es usar un, segundo, un acumulador, que lo he puesto aquí como segundo argumento, que en principio es la lista vacía. Ahí es donde vamos a ir construyendo la solución. Si, la, si el primer argumento se queda vacío, pues ya tenemos la solución en el segundo argumento. Y si no es vacío, pues entonces repetimos, repetimos, cogemos el primer elemento, se lo añadimos al principio del acumulador, y seguimos aplicando la función con el resto y el nuevo acumulado. Y lo que tenemos que demostrar es que la definición primera y la definición segunda de inversa son equivalentes. Como siempre he puesto como comentario un nombre para cada una de las ecuaciones que es el que usaremos en las demostraciones. Bien, pues aquí tenemos la propiedad que vamos a demostrar y antes de hacer la demostración, vamos a hacer una comprobación con Quitschek. Bien, la propiedad es fácil de expresar. La inversa de X, la primera, la inversa de XS con la primera definición es igual, y es doble igual a la inversa con la segunda. Se hace la comprobación, salen los 10 casos de prueba y ya está. Bien. Y ahora vamos a ver cómo se demuestra la propiedad. La propiedad eh, es consecuencia inmediata porque la inversa aquí tiene el vacío. Si, y aquí es donde estamos haciendo el uso de la generalización, en lugar de hacerlo directamente con el vacío, que no va a salir, sino para cualquier lista, si en lugar de empezar con el vacío empezamos en la lista S, entonces... Eh, Aquí empezamos en la lista S, pues lo que nos va a salir es la inversa de XS, pero al bajo, al final de la lista, tenemos con lo que hemos empezado el acumulador. Claro, si sí, lo con lo que hemos empezado, el acumulador es la lista vacía, y como ya sabemos que la concatenación con la lista vacía es la propia lista, bueno, pues ya tenemos la demostración. Bien. <tose> Por tanto, lo que tenemos que demostrar es esta propiedad. Pero cuidado, esta propiedad es, se tiene para todas las listas y s, porque el acumulador puede ser cualquiera. Entonces aquí hay, vamos a demostrar para todo XS y después otro para todo y s. En fin, que hay un doble juego de cuantificadores. Vamos a hacer la demostración primero por inducción en XS. XS nos puede dar dos casos, o bien es la lista vacía, y cogemos un IS cualquiera. Pero si tenemos la lista vacía, la inversa de la lista vacía es vacío, por la primera ecuación de inversa. La concatenación de vacío con IS es IS, por la primera de concatenación. Y la inversa auxiliar del vacío con IS es IS, por la primera ecuación de inversa esta que tenemos aquí. Así que en el caso base lo hemos demostrado y esto es para todo y IS, sea quien sea IS. Ahora vamos al caso inductivo. Supongamos que la lista es una lista compuesta que tiene un primer elemento que vamos a llamar A y un resto que vamos a llamar AS. Bien. Bueno, lo que tenemos que demostrar es que para cualquier IS, bueno, no, lo que suponemos es que para cualquier IS se tiene la propiedad. Y, hago, y lo que tenemos que demostrar es que para cualquier IS se sigue teniendo la propiedad cuando le añado al principio el elemento a. Y vamos a ver. Bueno, primero, inversa 1 de una lista compuesta. Pues por la segunda ecuación de inversa la inversa 1 de A a S es la inversa de A S añadiendole al final el A los paréntesis los puedo eh, cambiar por la asociativa ahora añadir la lista que solo tiene A a la lista y S es bueno, lo mismo que A y S porque añadí una lista unitaria y <coughs> ahora por la propiedad de inducción, por la hipótesis de inducción, la hipótesis de inducción, ¿qué es lo que me decía? Pues que la inversa con cualquiera, pero bueno, es aplicar la hipótesis de inducción, pero en lugar de IS a quién? A A y S. Con lo que esto me va a quedar aquí, en lugar de IS, lo que me va a quedar es A y S. Bien. Pero es que ahora por la segunda ecuación de inversa, esto es precisamente la inversa 2 auxiliar, porque la está aquí, bueno, mira que lo estoy escribiendo de abajo arriba, el a se lo pongo al acumulador y después la inversa del resto. Esta es la demostración hecha a mano que hicimos en la asignatura de primero. Ahora lo que hay que hacer es traducir las definiciones a LEAN y comprobar en LEAN las demostraciones. Y lo vamos a hacer, como siempre, de distintas formas alternativas. Empezamos importando la librería de listas, abrimos el espacio de nombre de la lista y para trabajar pues vamos a definir alfa un tipo, x una variable de tipo alfa, xs y s Variable sobre lista de elementos de alfa y vamos a reutilizar la definición de inversa que ya habíamos visto directamente esto es en lo que eh, en la asignatura de primero llamamos, hemos llamado inversa 1 que tiene sus dos reglas de simplificación que hemos declarado reglas de simplificación esto es lo que en las transparencias hemos puesto inversa 1.1 inversa 1.2 bueno, y aquí tenemos la inversa con acumulador, que es lo que en la transparencia hemos llamado inversa. Bien, pero la inversa con acumulador, tenemos aquí la definición. Bueno, para que se vaya comparando, vamos a ver. En fin, para no tener que estar cambiando de pantalla, como siempre, voy a coger la página, me voy a Emma abro el navegador en EMA pongo el enlace ya tengo la página y lo que queremos ver es la equivalencia de funciones, esto de aquí bueno, mira, esto es lo que estaba intentando formalizar bueno, definir ahora, Mira, la inversa 2, que aquí es lo que estoy llamando inversa por acumulador, ¿a qué es igual? pues la inversa ...la auxiliar aplicada a XS y a la lista vacía... ...bueno, pues es lo que pongo aquí... ...es, coge un XS y lo que va a hacer ser la, inver la inversa... ...con acumulador auxiliar aplicada a XS y la lista vacía... ...hay que definir fuera, aquí lo hemos definido dentro... ...con un entorno local, la inversa con acumulador auxiliar... ...bueno, ¿qué tiene? Pues tiene dos ocasiones... ...y se traducen tal cual... Primera ecuación, vacío con ys, me va a dar ys. XXs con ys, que es este caso de aquí, me va a dar la función aplicada a xs y a x con s Es que la traducción es trivial. Aquí he puesto el inversa 2. Bueno, pues aquí lo he puesto el inversa 2.1. Bueno, pues aquí lo que he hecho es que la lo podía haber puesto como siempre, como lema, pero bueno, lo he hecho de esta forma. La definición de inversa con acumulador la he declarado como regla de simplificación. Ahí. Y ahora, estas dos, las dos lemas correspondientes auxiliares, eso sí, lo he hecho como siempre. Aquí tenemos primer lema, el vacío con i y o el segundo lema, lo voy a poner aquí para que Bien, y, y los dos lemas se eh, demuestran por reflexividad. Es decir, como siempre, reducir ambos términos de la ecuación y comprobar que son iguales. Bueno, ya tenemos la infraestructura y podemos hacer una comprobación muy tonta. Eh, comprobar que las dos definiciones inversas me van a dar el mismo resultado para una lista concreta. Por ejemplo, la 1, 2, 3 y eso lo puedo hacer simplemente con reflexividad ahora eh, eso me ha comprobado para esa lista pero eso no quiere decir que se vaya a cumplir siempre lo que tengo que demostrar vengo aquí lo que tengo que demostrar es el lema este lema de aquí eh, que inversa bueno, lo tengo aquí, el lema bla, bla, bla, el lema es este que la inversa con eh, la inversa con acumulador auxiliar XS y S es lo mismo que la inversa de XS más y S en fin, han cambiado de orden los términos pero esencialmente es lo mismo y lo que comenté es que es una demostración para todo y S, bueno pues voy a intentar hacer la demostración lo más parecida en principio a la que hicimos en primero y después ya iremos modificándola con eso de que era para todo y ese he puesto explícitamente el cuantificador y la demostración aquí hemos dicho la demostración va a ser por inducción en xs y he dicho que va a ser por inducción en xs ¿esto cómo se traduce? bueno, pues va a ser por inducción en XS. Hasta ahí. Además, para que los nombres sean más cercanos a lo que hemos hecho, te voy a decir que en el caso de la lista compuesta va a tener primer elemento A y S. Y, y a la hipótesis de inducción le va a llamar H. ¿Con eso qué es lo que se obtiene? Pues si llamo a Lean, pues dice, bueno, hay que demostrar dos objetivos. El primero, veis que es para el caso de la lista vacía. Y el segundo, suponiéndolo para la lista S, demostrándolo también cuando se le añade un elemento más, el A. Bueno, pues vamos a ver Como son dos casos, vamos al primero. Estamos en el primer caso y lo que tenemos que demostrar es una fórmula universal. ¿Cómo lo hago? Primer paso, introduzco la variable, es decir, sea y S una lista cualquiera. Bien, ahora aquí tengo la inversa de la lista vacía con IS. Bien, si recordáis que es lo que era la regla, el lema, in, bueno, la primera ecuación de inversa, auxiliar la inversa con acumulador de vacío IS es IS. Luego, si aplico esta regla de reescritura, en lugar del término de la izquierda, lo va a reducir a IS. Efectivamente. IS. Ahora aquí tengo inversa de nil. Pero la inversa de nil, la primera ecuación de inversa, inversa de la lista vacía, es la lista vacía. Luego, si aplico la reescritura, en lugar de inversa de nil, tendré nil. Y la segunda ecuación de Lapen dice la vacía. Aquí, la vacía con cualquier lista es dicha lista. Bueno, aquí la lista con la que estoy concatenando es la IS. Luego, al aplicar el término de la derecha, queda la IS, que como es igual al de la izquierda, concluye la demostración. Bueno, vamos al segundo caso. En el segundo caso otra vez lo mismo. Es una fórmula universal, digo, vamos a introducir la variable. Mira que lo que va a hacer es que va a escribir una hipótesis más donde está diciendo C y S una lista de elementos de tipo A. Esto es lo que ha introducido, esta hipótesis. Bien, y ahora aquí tengo inversa con acumulador auxiliar de una lista compuesta. ¿Qué regla es la que puedo utilizar para simplificar esta expresión? Bueno, puedo usar la segunda ecuación de la inversa, Auxilio, eh, con acumulador auxiliar. Entonces, ¿eso qué es lo que va a ser? Pues lo que va a ser es que el a lo va a pasar a, al acumulador, al IS, y sigue calculando la función. Aquí es donde se va a producir la modificación. Efectivamente, ya tenemos el a en el acumulador. Bien, y ahora viene la cuestión de la reescritura y viene porque he tenido que poner el para todo. Mirad, eh, aquí, yo tengo la hipótesis de inducción es inversa a, eh, con acumulado auxiliar, hasta aquí igual, AS, el segundo IS, pero claro, IS es para cualquier IS, para todo, pero yo aquí, ¿a quién se lo quiero aplicar? Al IS no, a la lista IS no. Esta lista IS no, se lo quiero aplicar a la lista obtenida añadiendo A al principio de IS. Por eso reescribo con la hipótesis de inducción aplicada a A y S. ¿Veis? Entonces cuando lo reescriba, pues me quedará inversa de a AS y aquí en lugar de IS me quedará A y S. Vamos a verlo veis, lo reescribe y detrás lo que me ha quedado es A y S bueno la... <coughs> aquí tengo ahora en la parte derecha inversa de una lista compuesta, bueno pues la segunda ecuación de inversa me permite escribirlo como inversa de A y la A al final mirad que esto es <coughs> lo que va a cambiar ...cuando aplique la táctica... ...efectivamente... ...aquí... ...ha eh, cambiado... ...bueno... ...ahora... ...lo que tengo... <coughs> ...es... Eh, ...que... ...tengo que asociar... ...para que lo ponga hacia la derecha... ...con el app... ...si le digo que aplique... ...la asociativa del APEN... ...pues entonces mira que lo que hace la asociativa... ...lo tenéis aquí, que la asociativa lo que hace es agrupar los paréntesis... ...aquí... <coughs> ...tenía... ...tres... ...paréntesis, estaba como... ...los paréntesis están entre el primero y el segundo... ...y yo lo quiero que esté entre el segundo y el tercero... ...bueno pues le digo que... ...lo aplique... ...y aquí queda una regla... ...que tendríamos que ver cómo se hace... ...bueno... En sí, fin, uno dice, bueno, ¿y esta regla cómo se llama? Bueno, por pues el nombre está bien, claro. La regla de añadir una lista unitaria. Dice, si añadir una lista unitaria, añadí con el AP una lista unitaria, es lo mismo que añadirla al principio. Pero, hombre, uno podría no acordarse de ese nombre. Entonces, una forma, como siempre, una forma de hacerlo, voy a comentar esta línea, es buscándolo en la librería, vamos a decir busca en la librería busca en la librería hay que esperar que está haciendo la búsqueda bueno, y no lo ha encontrado pero dice, bueno intenta con en lugar de buscar que te dé sugerencias vamos a ...buscar con sugerencias... ...he eh, escrito mal... <coughs> ...bueno... ...y esta que me ha, me ha dado... ...es demasiado... ...demasiado... Eh, bueno, ...funciona... ...pero decir... ...bueno, pues reflexiva pero no sé qué, cuál es el lema que está usando. Entonces, ya hemos visto que de ninguna de las dos maneras, de la ninguna de las dos maneras me ha salido esta. ¿Qué puedo hacer? Hombre, lo que puedo hacer es aislar esta parte y plantearle solo ese problema de búsqueda, no el contexto. Es decir, mira, yo lo que quiero es demostrar que vaya por aquí voy para atrás para plantearle el problema de búsqueda aquí está lo que yo quiero yo quiero que eh, aquí que a y s vamos ahí aquí eh, vaya, porque vamos otra vez lo escribo total, tampoco es tanto A más I S tiene que ser lo mismo que A con y añadió A I S pero mirad y aquí que me te está quejando dice, es que no sé quién es ah". bueno, le voy a poner X que X sí sabe quién es y para el caso es lo mismo le digo, busca en la librería y ahora si ha encontrado ya por fin si ha encontrado este lema el añadir una lista unitaria bueno, pues nada como ya sé el nombre esto lo borro lo de pedir la sugerencia lo borro y dejo simplemente que reescriba con ese lema porque quería hacer la demostración con mucho detalle bueno, eh, aquí todavía de lo anterior ha quedado control G, control C, control R bueno, ya está todo bien ya hemos hecho una primera demostración bueno, pero esta demostración que hemos hecho es con táctica todos han sido pasos de reescritura, bien, muy para seguirla dentro del ordenador, pero si queremos dejar pistas para que el lector humano también lo lea sin necesidad de tenerla que reproducir dentro del ordenador o en su cabeza con los pasos, podemos cambiar, en fin, esencialmente es la misma, pero en los pasos escribirlo mediante cálculo, es decir, Control C, Control G. En este caso tenemos que demostrar esta igualdad. Y lo vamos a hacer como, casi como lo habíamos hecho a mano. Es decir, con una cadena de igualdades empezando en la parte izquierda y llegando a la parte derecha. Si empezamos el cálculo, en el primer paso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es la primera ecuación de inversa auxiliar. Aquí ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Hombre, lo que estoy haciendo es, es la regla de NIL APEN. Bueno, si queréis, pues aquí estoy usando. Es, eh, bueno, la primera ecuación del APEN. Lo mismo, si no se sabe el nombre, siempre se puede buscar dentro de la, de la librería. Y aquí lo que estoy diciendo es que, la, que el vacío es lo mismo que la inversa del vacío. Esa es la primera regla del vacío. Y la segunda... El segundo caso también lo tenemos aquí. El segundo caso también lo quiero demostrar como una cadena de igualdades, empezando en la parte izquierda y terminando en la parte derecha, que se parezca a la que tenemos aquí. Bueno, pues aquí la tengo la demostración y vamos a ver cómo se ha hecho. A ver, o oh, bueno, la dejo aquí mismo, eh. De todas formas, esta es muy legible por el humano y ya está. Bien, en el primer paso, en el primer paso que estoy usando, pues lo que estoy usando es la segunda regla de la inversa con acumulador. Porque aquí tengo la inversa con acumulador de una lista compuesta. ¿Qué es lo que hago? Pues que el primer elemento lo pongo en el acumulador. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Usando la hipótesis de inducción. Aquí tenéis que la hipótesis de inducción es para todos, pero ¿a quién se la estoy aplicando? Se la estoy aplicando a A y S. Es. Por eso aquí lo que me queda es A es. Después, agrupo por la propiedad asociativa, agrupo, cambio de orden los paréntesis y el último paso, inversa S y al final A bueno, esa es la segunda ecuación de la definición de inversa, y veis que bueno pues prácticamente es casi la misma la misma demostración en lea aquí lo tenéis, la demostración en LEAN eh, más allá de la cuenta aquí la tengo esta demostración, si la observáis, es idéntica a la que se hace a mano. Es prácticamente la misma. Bueno, seguimos. Eh, en esta, voy a comparar ahora otra vez con la primera. Mirad, en la primera yo he escrito que lo que que la propiedad que quiero demostrar es para todo y es. Hay otra forma de hacerlo, de, esta, de generalizar sobre una de las variables, hombre, que el nombre prácticamente lo dice, es voy a hacer por inducción, pero voy a generalizar en la variable y es. Mirad, aquí no he puesto el para todo, pero sí he puesto que estoy generalizando en la variable IS. ¿Y qué significa? Bueno, pues el efecto de decir que quiero hacerlo generalizando en la variable IS es que lo que me genera, lo voy a poner de esta forma, ¿veis? La IS lo está cogiendo ya como una variable arbitraria. Está diciendo, sea y ese una variable arbitraria. Luego, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, no he tenido que escribir el para todo y ese y tampoco he tenido que escribir las reglas de introducción como el primer paso. Por lo demás, la demostración tercera es exactamente lo mismo que la primera. Y la cuarta, que es lo mismo, no he puesto el para todo y sí he puesto el generalizando, es Exactamente lo mismo que la segunda. Bueno, seguimos. Aquí, en, la, en esta demostración, hemos ido muy al detalle. Vamos a ver exactamente qué regla de reescritura estábamos usando en cada paso. Pero nosotros sabemos que todas estas reglas de reescritura son reglas de simplificación. Y aquí pasa lo mismo con todas menos la hipótesis de inducción. Luego, esta demostración la podemos simplificar. Inducción exactamente igual. En el primer caso, simplificación. Y en el segundo caso, simplificación. Y el conjunto de las reglas de simplificación hay que ampliarlo con la regla de la hipótesis de inducción aplicada a A y S. Por supuesto, podemos simplificarla y, y que sería por simplificación, todo el objetivo, por simplificación, con las hipótesis que se han introducido. Si ahora comparamos la sexta demostración con esta que tenemos aquí, bueno, está claro que, hombre, más corta es lo que pasa, que los pasos del proceso están todos ocultos en simplificación. Y si en lugar de usar eh, hipótesis de inducción, lo que usamos son patrones, pues podemos hacerlo con un lema. <coughs> aquí sí, para todo x y s, para todo y s, bueno, x y s, que puede ser o la lista vacía o una lista compuesta. Si es la lista vacía, simplificación. Si es la lista compuesta, simplificación. Pero no solo simplificación, sino que el conjunto de las reglas de simplificación se amplía con inversa kif a s. ¿Eso qué Pues la el lema que estoy utilizando, aplicándoselo a ese. Es decir, lo que en las anteriores demostraciones era la hipótesis de inducción Bien, ya que tenemos las demostraciones, pues podemos por fin demostrar nuestro teorema. Lo voy a poner aquí, voy a volver a los apuntes de primero... Y lo que vamos a demostrar ahora es el lema. Cuando habíamos dicho, es consecuencia. Bueno, pues lo que nos queda es este lema. Que las dos definiciones son equivalentes, pero aquí estoy usando el lema. ¿Cómo se traduce esta demostración a LEA? Bueno, esto es lo que tengo que hacer. Y mirad que es prácticamente lo mismo. Porque en el primer paso... ¿Qué es lo que he hecho? Pues lo que he puesto, que la inversa con acumulador es la auxiliar poniendo como acumulador la lista vacía. ¿Y cómo se hace? Por reflexiva, así como ya declaré esa como reescritura, por reflexiva. Bueno, ahora, <coughs> con el lema que acabamos de demostrar, que encima le he puesto un nombre, este lema, inversa equif, el lema lo que me dice es que estas dos son equivalentes para cualquier IS. Entonces, en particular, cuando IS es la lista vacía, ya lo tengo. Y esto es simplemente inversa XS más eh, la lista vacía. Bueno, pues eso es simplemente un, una propiedad eh, del de A. La propiedad es que una lista, si le añado a una lista, al final la lista vacía, pues la lista se queda igual. Bueno, como todo esto son eh, reglas de reescritura menos el inversa equif, que ya no la he declarado con reglas de reescritura. Bueno, pues me quedaría de esta forma. Es decir, la segunda demostración la podría hacer, vamos a ver, todavía más corta, hombre. ¿Podría intentar hacerla de esta forma? Por simplificación, se queja. Dice que no sabe, llega hasta aquí, inversa de mil igual a inversa de XS y no lo sabe demostrar. Bueno, ¿por qué no? Hombre, aquí es que le he dicho que use la inversa aquí. Si no quiero decirlo, es decir, le quiero decir, úsala siempre, Qué es lo que tendría que hacer. Pues lo que tendría que hacer sería declarar como regla de simplificación, eh, declarar como regla de simplificación este lema. Bien, y ahora, si lo declaro, veis que la demostración sí es correcta. Bueno, y con eso terminamos este vídeo. Y eso es todo por ahora.